remake, el arte de agarrar una película icónica y hacerla de nuevo para que no sea ni en pedo icónica, ni siquiera memorable con suerte recordable, y tan recordable fue que me la pidieron mil veces para esta sección en el video anterior vimos cómo la Matilda original la dejó en el piso, la Matilda remake veremos si ahora pasa lo mismo en 1984 conocimos a Daniel Daruso un niñato menor de edad que se fue a vivir a la casa de un señor adulto bajo la sospecha de nadie, para enseñarle karate pero en realidad era toda una excusa del señor Miyagi para conseguir mano de obra barata y remodelar toda la casa más de 25 años después esa misma Historia fue re hecha, pero esta vez con Jackie Chan. ¿Cuál de las dos versiones será mejor? Lo veremos a continuación. Por eso hoy, en original vs remake Karate Kid. Kung Fu. Kung Fu. I will teach you real Kung Fu. Oh, where did you learn Kung Fu? ¿Qué pasa? No entiendo nada. Qué manera de empezar para la mierda, viejo. Es como que nombres de negro se vistan de blanco, una boludez Bueno fingimos demencia y seguimos esta es la historia de Daniel Laruso y de Dre Parker dos niñatos comunes y corrientes que se mudan con sus madres a un lugar nuevo, Daniel a un barrio nuevo, Dre un poco más lejos porque viaja de Estados Unidos a China, supuestamente porque la madre consiguió trabajo allá, pero pasan más tiempo dejando que los niños chinos les toquen el pelo, esta experiencia es una forma de empezar de nuevo para los chiquirines, pero la verdad es que empiezan como la mismísima mierda misma porque se enamoran de la novia del bully del barrio, y acá hay que comparar a los chiquirines por un lado Daniel Laruso es un tipazo, ayuda a levantarse el amigo le da agua al perrito y se lleva a bien con la madre I know it's hard, but not quitters, Guess not. Por otro lado, Dre un borreito irrespetuoso que está siempre con cara de ojete, boludea a los ancianos y se lleva como un orto con la madre No you you me importa si me digas lo que es malo No, por favor No me importa Ah, qué desagradecido que sos, pendejo. Dre es insoportable y uno se pone inmediatamente al lado del bully ¿eh? y ruega que le den una buena paliza. Daniel Aruso es un amor de persona y lo único que crees es que le vaya bien en la vida así que el punto es para el original. Y en cuanto al actor, bueno, Real Maggio es muy carismático y fue una pena que su carrera terminara después de Karate Kid y por culpa de Karate Kid 3. Por suerte ahora volvió la popularidad y por hacer el mismo personaje toda la vida. ¿no? El hijo de Will Smith no supo cómo dar 5 años atrás en, en busca de la felicidad, pero con como dice Patti Selma, al crecer van perdiendo la gracia. Y ahora se convirtió en un adolescente soberbio que siempre tiene esta cara de soberbio. Vale, cambia la cara, pendejo, te están pagando por actuar. Acá el punto definitivamente es para el original. You're funny. No, no es gracioso Es todo lo contrario gracioso Pero bueno Ahora vamos con los mejores personajes Ah no, pará Sí, si estás viendo la seguidilla de videos De Original versus Remake sabes lo que se viene la publicidad de mi película Si ya compraste la entrada Omití este mensaje Y ponelo en los comentarios Ya compré la entrada Dejame en paz por favor Pero si no la compraste Y no sabes de qué carajo estoy hablando Te cuento que escribí Dirigí una película Que se llama Algo que pasó Año Nuevo Y ahora va a estar disponible En formato digital Desde el jueves 16 de marzo A las 21 horas La van a poder ver desde sus casas De cualquier parte del mundo Para eso tienen que comprar una entrada metiéndose en el link que dejo en la descripción y también dejo de arriba y también lo dejo en este código qr para los que les conecten con el celular ahora sí luego de esta interrupción vuelvo con karate kill y vuelvo para hablar del segundo mejor personaje de la película el bully el original es este rubio menemista llamado johnny un estudiante de karate que estudia en el dojo de cobra Kai donde es maltratado por su maestro encima es el novio de Elizabeth, la virita que le gusta a daniel así que cuando lo ve a daniel le pega tremenda paliza <risa> En la remake es Cheng, exactamente el mismo personaje, estudiante de Kung Fu que está en el dojo de los malos, lo maltrata el maestro y es el novio de la piba que le gusta a Dre, y cuando lo ve juntos también le pega tremenda paliza. Y el desarrollo del personaje es el mismo también Porque al final aceptan sanamente que Daniel les ganó Y se hacen buenos Así que acá tengo que conceder un empate Porque ambos personajes son iguales Y los actores también son muy buenos los dos ¿eh? Todo el cariño que le tenemos a Johnny Es por lo que pasa en la 2 y por Cobra Kai Pero acá el punto es para ambos Y en cuanto al maestro malo En el original es muy gracioso ¿eh? Lo trata como el orto y los recontra cada pedo Tremendo personaje y gracioso Pero eso me gusta me gusta. Y en la remake respeta la lógica de toda la película. Es aburrido y siempre con cara de orto. ¿Por qué todos tienen cara de orto en la película? Punto para el original. Cuestión que en un momento se pudre todo porque Daniel le hace una joda a los bullies. Y Dre también le hace una joda a los bullies. Entonces los bullies se van a vengar. En el original la escena es espectacular, ¿eh? pero ya, da mucho miedo que sea de noche y que los bullies estén disfrazados de esqueleto. Los guionistas de la remake vieron la escena y dijeron, che, vamos a hacerla de nuevo pero quitándole todo lo interesante. Entonces es de día y no están disfrazados de nada. Así que acá el punto para el original. <tose> Y acá hace acto de presencia el mejor personaje de ambas películas. En la original, el señor Miyagi, un anciano simpático, portero del edificio donde vive Daniel, que quiere atrapar moscas con dos palitos, fanático de los bonsai y que siempre está contento y feliz. En la remake es Mr. Han, un señor no tan simpático, también portero del edificio donde vive Dre, que mata moscas con un mata mosca porque a los guionistas les pareció gracioso para odiar la escena de Miyagi. ¡Ja, <risa> ja, qué gracioso! Fanático de su auto y que siempre está deprimido. ¡La puta madre! ¿Por qué todo tan bajón? ¡Todo es un bajón en esta película! Así que... En cuanto al personaje, el punto es para el original. Pero en cuanto al actor, en el original es Pat Morita, un humorista que no tenía ni la más puta idea de artes marciales. En la remake está interpretado por el mismísimo Jackie Chan, que sabe todo sobre las artes marciales. De hecho, en la escena cuando defiende a Dale por primera vez, hace un despliegue de sus habilidades físicas con todos los clásicos de Jackie Chan que ya aprendimos en su video, que si no lo vino se lo dejo de arriba. Buenas coreografías. <risa> Y pelear con objetos Como acá, que pelea con una campera aunque Pat Morita es icónico e hizo un gran señor Miyagi, Jackie Chan es Jackie Chan, viejo, y es la elección correcta para que haga de un maestro de las artes marciales. Punto para la remake. Ambos tienen un pasado oscuro, a los dos se le murió la esposa y el hijo, al señor Miyagi se le murieron cuando ella estaba pariendo el hijo, una historia durísima. Una historia durísima. A Jackie se le murieron cuando iban en el auto y parece que él y la Hermo estaban discutiendo y ahí perdió el control. Una historia durísima por dos. Una historia durísima. Me parece mucho más triste la historia del señor Miyagi, porque encima él estaba en la guerra y se enteró por carta que se le murió la mujer y el hijo. No me gusta mucho esto que Jackie Chan haya tenido la culpa de su muerte porque ahora lo miro y pienso. ¡Asesino de mierda! Así acá el punto es para el original. Pero me gusta mucho cómo actúa esta parte de Jackie Chan, eh. Me gusta más que el señor Miyagi. señor Miyagi. señor Miyagi Reporta que Every year I fix a car. Dale, reaccioná, decía algo. Bueno, punto para Jackie Chan. Maestro y alumno se ponen a entrenar para participar de un torneo de las artes marciales y ambos maestros usan técnicas no convencionales. El Jackie lo hace colgar la campera 200 veces y cuando el chiquito se hincha las pelotas, ahí el Jackie le demuestra que haciendo eso aprendió Kung Fu. En lo original Miyagi le hace cerrar el auto, pulir el piso y pintar la cerca Y cuando el chiquito se hincha las pelotas, ahí Miyagi le demuestra que haciendo eso aprendió karate ¡Magia! Las dos escenas funcionan muy bien, pero Miyagi fue mucho más pillo Los puso a laburar a Daniel y cerró un montón de guita en pintores Mirá, le hizo pintar toda la casa. El boludo Jackie Chan no ganó nada con lo de la campera. Por lo menos lo pudo haber puesto a colgar su propia ropa. Pero no, por pillo el punto es para el señor Miyagi. Ah, esto viene paliza bien paliza, eh. Es que no se rescate un solete de la remake. A ver, bueno, podría rescatar los planazos que tiene. Aprovecharon muy bien todos los paisajes chinos y nos dieron tremendas imágenes. Así que bueno, toma. Un punto para la remake, pero, pero, pero, pero, pero, pero, ah, no, no tiene ningún plano icónico y mirá lo que es este plano del original, la iconicidad misma, Hermoso. puntos para el original. En el medio los niñetos se divierten con sus chicas, jajajaja, que divertido, en ¿no? el original con un tema bien ochentoso, ochentoso. <tose> En la remake con un tema de Lady Gaga Y a mí me gusta Lady Gaga así que le doy un punto Y me importa un carajo Dale reaccioná, decí algo Ponele voluntad a la concha de tu madre En el original no suena Lady Gaga Porque básicamente no había nacido todavía Cuestión que en ambas películas llega el día del torneo Es Bruce Lee tenía Hey, lo nombra a Bruce Lee Punto para la remake Las peleas finales son muy buenas las dos La original mucho más realista La remake más flasher y delirante Y eso a mí me gusta más A pesar de que me trajo quilombo En el original versus remake de Mulan Pero no me importa Así que en cuanto a la coreografía de la pelea El punto es para la remake Y acá el momento culmine Ambos maestros le dicen al bully Que vayan sin piedad No me Ambos bullies le lastiman una pata al protagonista. Los protagonistas usan una técnica especial para ganar. La técnica de la remake es más delirante. Y me gusta. Pero en la original lo que lo vuelve épico el momento es la música. Ay, Así que habrá sido más linda la técnica de la remake pero el clima que crea el original es hermoso, punto para el original. Y la original termina con la cara de pervertido del señor Miyagi. La remake termina con maestro y alumno yéndose victoriosos. Hay una escena eliminada donde Jackie Chan se enfrenta al maestro malo y la pelea está buenísima. ¿Qué crees que te diga? Está buenísima. Y encima Jackie pelea con un banquito como a él le gusta. Pero esto no cuenta porque la escena no está en el corte final. Y bien sacada porque bueno, le quitaba toda la emoción al ¿no? final final. No por mucha diferencia, aunque el punto por Bruce Lee, Lady Gaga, fume de un robo, la original se impone ante la remake, que a pesar de ser entretenida, no le suma un Choto a la vida. Salvo por la pelita de Jackie, ¿no? Pero, bueno, la sacaron después a otra, qué no sé yo. Pero bueno, lo original es. ¡Absolutamente mejor! ¡Felicitaciones! que lo hicimos! hicimos! Ya analizamos la película del hijo, así que la próxima seguimos con la del padre Will Smith en Soy Leyenda, película que tiene dos versiones anteriores las tres basadas en el mismo libro ¿Cuál será mejor? ¡Hágate ahí va el recordatorio para darle a nivel y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Barta! Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos